No importa lo que diga la gente Yo no hago caso a lo que dice mi amigo Me gusta vivir así, llevo a Dios dentro de mí Yo quiero compartirlo aquí contigo Yo sé que dicen que lo mío de locura yo sé que a veces he la cordura Cuántas veces oí decir sí? que vas a hablar de mí? Y está loco Y este ya no tiene cura Y es loco porque qué lo dice la gente? que a mí me llaman el loco Y nadie me viene a ver Soy un cuadro de tristeza ya y ya la pared. ya veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida que como un péndulo en el aire. Ya veces quiero estar solo, no, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vía como Ya, ¡Qué bonito! Y no me importa lo que me diga la gente. Yo no hago caso a lo que dicen mi amigo. Me gusta vivir así, llevo a Dios dentro de mí. Yo quiero compartirlo aquí contigo. Yo sé que dicen que los hijos de los que he perdido la cordura cuántas veces voy a decir tiempo a hablar de mí que está loco que este ya no tiene cura y es loco porque lo dice la gente que a mí me llaman el loco y nadie me viene a ver soy un cuadro de tristeza pegadito ya la pared ya voy a ser quiero estar solo no quiero que nadie me hable prefiero vivir la vida